Jesús, eh, te dije que en dos horas te creaba el tutorial, aquí estoy me dice que el programa no te, no te funciona entonces, el programa si sí funciona, si lo vas a aceptar como lo voy a hacer aquí ahora pero, te voy a enseñar una forma más fácil y sencilla para descargar, ya que se trata de, de, de Instagram y Facebook te voy a enseñar una forma fácil y sencilla entonces, abres Google una vez que se abra eh, vamos a dar clic en los tres puntos suspensivos vamos a dar clic en más herramientas no dar clic, simplemente vamos bajando el mouse y aquí en extensiones, dar clic y una vez aquí vamos a dar clic aquí donde dice extensiones, aquí en el menú y luego clic aquí en abrir Chrome y aquí vamos a escribir descargar videos mire aquí y en este caso te van a salir varias extensiones vamos a usar con el método que te voy a mostrar te pueden funcionar cualquiera de las vamos a usar esta que me convence más luego clic en añadir extensiones una vez que le clic en añadir extensiones espera que te manda te mande a una ventana si no lo hace automáticamente nos vamos allá ahora entonces ya que no lo hizo cerramos aquí Ah, no, ya no, aquí igual la tenemos abierta. vamos clic aquí afuera y mira que aquí está. Y aquí ya se descargó. Entonces damos clic en detalles. Miren cómo es de rápido. Agregamos, eh, para, eh, vamos a apalonear estas tres opciones. Las vamos a activar porque están desactivados. Activamos eso. Una vez que lo activemos, ya el programa va a salir aquí. Vamos a entrar a Facebook para hacer la primera descarga y luego vamos a hacerlo en Instagram. Entonces vamos a buscar un, un vídeo que queramos descargar, uno que sea de, por ejemplo, de música que no nos cause problema en el canal. a ver, esperemos a que cargue Facebook. Vamos a buscar. Hey, ¿Dónde están los vídeos? vamos a intentar descargar este que está aquí esta boba que están haciendo entonces aquí debería de salir un número aquí aquí en el programita que se le activamos vamos a pausar ahí aquí para que se pause un segundo un segundo bueno vamos a pausarlo aquí una vez que lo pausemos, vamos a dar clic aquí para ampliarlo un poco. Lo pausamos otra vez y una vez aquí vamos a dar clic aquí en la extensión, aquí y vamos a borrar todo eh, y dejamos el punto, damos el puntico, borramos el triple W todo hacia atrás y damos el puntico y luego ponemos M, damos Enter. Y una vez hagamos esto, nos va a salir la opción aquí. Una vez demos clic en el, en el vídeo para que corra, nos va a salir la opción aquí para descargarlo. Lo volvemos a pausar y miren que nos sale la opción para descargar. Y entonces, una vez aquí, comienza a descargar el vídeo sin inconveniente. Vamos a pausarlo. En caso de que no te funcione esa opción, vamos. das clic aquí arriba, seleccionas todo, todo lo copias. das clic aquí en incógnito. Aquí los tres puntos suspensivos, luego incógnito, lo pegas aquí, das enter y también hace eh, ah, me descargo. Disculpe que no ya. bueno y aquí, das clic y una vez das clic también eh, te sale la para descargarlo y lo puedes descargar. Cuando aquí aquí comienza a descargar, pero tú no lo ves porque estamos en incógnito. Entonces cuando venimos acá vemos que aquí está iniciando la descarga entonces de esa forma se descargan eh, videos de facebook, muy sencillo bueno ahora vamos para instagram, ah lo otro es que aquí eh, cuando estemos en incógnito si tienes el programa instalado de internet Download Manager, te sale la opción para descargarlo inmediatamente porque ahí queda activado, entonces vamos a cerrar esto mira que aquí se descargó y descarga muy rápido esta aplicación te la voy a dejar en la descripción de este tutorial, entonces ahora vamos para instagram para Instagram es aún más sencillo porque no tiene necesidad de hacer los pasos que les estoy mostrando aquí Simplemente das clic en el video y este programa lo, lo va a detectar Y el que nos salió arriba de este también funciona de la misma forma Y creo que es más eficaz pero me gusta hacerlo con lo que me genera más inconvenientes Para así solucionarlo en el video Vamos a buscar un video aquí, ah vamos a, a hacerlo con este Miren que aquí va a salir un número uno una vez le miren que ahí sale el número 1 vamos a pausar esto y miren, damos clic aquí en el, en el en el número descargar y comenzará a descargar muy rápido, miren que es rápido el programa entonces de esta forma se descarga videos de Facebook e Instagram eh, lo otro es que si tienes alguna otra pregunta no dudes en hacerme la mira que aquí ya descargó no tiene ningún inconveniente si tienes alguna pregunta no, no dudes en hacérmela y si necesitas otro tutorial me lo me dice yo te lo hago originalmente minuto eso ha sido todo por hoy y espero que me hayas entendido chao